este yo estaba en la casa y estábamos todos en la casa reunidos y cuando vimos el pum como ay acabaron con la guagua de un amigo de nosotros que estaba en la casa cuando salimos era mi hermano que estaba en el suelo tirado y el otro no sé decirle porque yo no lo conozco bien el muchacho cómo es que sucedió fue más o menos como a las nueve y media por ahí es persona que era que venía a alta velocidad? no sé decirle porque